Ante todo vamos a sufrir más los defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque les están dando carta abierta a los militares de hacer con nosotros los que queramos. Más que están aprobando leyes que pueden detenernos a la hora que quieran. ¿no? Ahora ya no vas a poderte defender como antes. Ahora tienes que estar con el mayor porque son gente preparada, gente entrenada, ¿no? que han sido la mayor parte tienen el mayor porcentaje de haber violado los derechos humanos de todos los compañeros que han sido agredidos, que han desaparecido, ¿no? como los estudiantes, que todo el mundo sabe que el último lugar que llegaron fue al, al cuartel militar en Iguala. Pues imagínate, si ahorita siento que en cualquier momento me desaparecen a la misma autoridad, ¿te imaginas cuando estén ellos? Va a estar peor la situación, no, están tan preparados y tan entrenados que no tienen sentimientos cuando hacen sus actos, no No les importa si son niños, mujeres, si son hombres de edad este, avanzada, mujeres de edad avanzada, ellos cumplen la orden, ellos están entrenados para cumplir órdenes, sin tener miramientos, y vas a poner ese tipo de personas ahí, es un nivel de riesgo a la sociedad tremendo.